Hola, ¿qué tal Hola, amigos? Bienvenidos. Happy Monday. Para ti que no me conoces, soy Carla Ornelas. Les mando un abrazo enorme a México, Argentina, eh, Colombia, Venezuela, Perú. Bueno, hoy vamos a comenzar la semana con un... La sacudida mental. Para todos aquellos que somos fuertes y valientes y que somos tan diversos y a la vez tan iguales, te voy a leer un fragmento que te vas a quedar flipando, como dicen aquí en España. Bueno, desde Barcelona te voy a leer algo que es la mayor diferencia entre el éxito y el fracaso. A ver si te hace sentido, coméntame, déjame tus resultados, dame like si te gusta. Este texto es de Tony Robbins, espero que busques y, y, y lo investigues. ¿Quién es él? ¿Qué hace? ¿Qué transmite? ¿Vale? A mí me encantó. Mira, la mayor diferencia entre el fracaso y el éxito es el modo en que nos comunicamos con nosotros mismos y realizamos las mismas acciones. Lo que hacemos cuando parece que lo hemos intentado todo y que aún siguen saliendo las cosas mal, bueno, pues ese es el resultado de cómo nos comunicamos con nosotros mismos y de cómo interpretamos lo que nos ocurre. Él dice que no, el problema no es lo que nos ocurre, sino qué hacemos con lo que nos ocurre. Eso es básico, es importante, y algo que a mí me dejó así, poing, fue, en realidad las únicas personas que no tienen problemas, escúchalo, son las que están en los cementerios. ¡Wow! Tienes razón. Somos fuertes y valientes y nosotros siempre vamos a tener un reto, un desafío, ¿cómo lo estamos enfrentando? Lo que nos separa el éxito del fracaso no es lo que nos ocurre, es el modo en que lo percibimos y lo que marca la diferencia es lo que hacemos con eso que nos ocurre. Bueno, pues esto es prácticamente eh, lo que te quiero explicar hoy. Es muy cortito, tiene mucho contenido, de verdad mucho, mucho y bueno, pues nada, Únete, ya se acerca este fin de año, somos más y muchos más, mil gracias a todos los que pertenecen a este equipo, te mando un abrazo, un beso y bueno, tomaremos vacaciones, espero que tú tengas también un merecido descanso, nos vemos próximo Happy Monday, suscríbete, únete a este gran equipo, adiós.